Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a de qué hora estés escuchando este video, Bueno, deja de criticarme, me están saliendo más corto. ayer ya salió de dos minutos menos que el día de, que antes de ayer, así que bueno, de a poquito, de a poquito vamos con videos cortos, hoy vamos a ver el sol en Géminis, en la casa 7 y en la casa 8, o sea, casa 7, en Géminis, Sol. En Géminis, en casa 7. Sol en casa 8. En Géminis, casa 8. En Géminis. Esa combinación. Pero antes te invito a que le des clic a la campanita del canal. Que te suscribas a mi canal. Marcelo Cheiro Díaz, estás escuchando esto, estás en mi canal de YouTube. Por favor, a vos no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón que te suscribas. Eh, para poder seguir enseñando gratuitamente esta maravillosa herramienta de autoconocimiento y desarrollo personal que se llama Astrología. Eh, bueno, vamos entonces con esa combinación que estás viendo acá en este mapa natal, solo en casa 7, decimos que es afectivo, equitativo y sociable. La casa 7 en Géminis decimos que son comunicativos, intelectuales y divertidos. Todas palabras claves. Te estoy enseñando a trabajar con palabras claves. Sol en Géminis. Simpático, curioso, sociable. Como parte en sombras. Veleidoso, nervioso, egocéntrico. Quiere decir que estamos ante una persona muy afectiva, Divertida y comunicativa, socialmente muy simpática. Ahora vamos a ver qué pasa si ese sol estuviera en Géminis también, pero en la casa 8 y la casa 8 en Géminis. Bien, sol en casa 8, seductor, elucubrador, misterioso. ¿Cómo me cuesta decir elucubrador? Casa 8 en Géminis. Educa eh, educación, comercio, inquietud. Sí, todo eso representa la Casa 8 en Géminis. Sol en Géminis. Esperen, tomo un vasito de agua. Muchas gracias por esperar. <ríe> Sol en Géminis. Simpático, curioso, sociable veleidoso, nervioso, egocéntrico por el lado negativo es Sol en Géminis entonces si estás estudiando una carta natal con esta configuración es muy posible depende de todos los otros planetas también pero es muy posible que estés ante una persona que sea un comerciante inquieto y seductor que simpatice por su ego centricidad o sea su modo de eh, empatizar eh, simpatizar con las personas caer simpático es hablando de sí mismo el típico vendedor bueno nos vamos hasta mañana eh, espero que hayan disfrutado mucho de esta clase y espero que haya salido corta eh, les pido por favor, por favor, por favor, suscríbanse a mi canal, denle click a la campanita, dejen un comentario, denle like al video, hagan todo eso que le encanta al algoritmo de YouTube y a ustedes no les cuesta nada y a mí me ayuda un montón para seguir adelante enseñando astrología. Chao, hasta mañana.